Había condiciones aquí, los niños se morían. Cuántos corazoncitos llenos de sueños dejaron de latir. Y ¿saben una cosa más terrible aún? Digo yo, más terrible desde el punto de vista social y moral. Que la sociedad enferma que éramos, terriblemente enferma, todavía tenemos enfermedades sociales. Pero aquí había una podredumbre social. Los medios de comunicación, la opinión pública... ...los sectores médicos... ...con excepciones siempre, claro... ...consideraban eso como normal... ...ah no, normal... ...en Venezuela... ...actualmente nacen... ...unos cinco ...niños y niñas con... ...malformaciones... ...congénitas del corazón... ...y aproximadamente requieren ser... ...intervenidos quirúrgicamente... Eh, de las dos maneras, ¿no?... ...hemodinamia... ...o cirugía... O cirugía unos 3.000. Y aquí ni de 200 se llegaba. Estamos llegando, fíjense, en porcentaje, el Estado venezolano, cuando estaba privatizado la Cuarta República, aquí no había república, en verdad. Bueno, se intervenían, ¿qué? Un 2%. 2-3%. 2-3% de los niños que requerían operación. Hoy estamos llegando al 80%. A propósito del Día de los Reyes Magos, durante el recorrido fueron otorgados regalos a los niños y niñas que son atendidos en el cardiológico infantil latinoamericano doctor Gilberto Rodríguez Ochoa.